El Teniente del Ejército, Pablo Martínez Calvimontes, denunciado por dar una golpiza a su pareja Karina Llontó, fue detenido la jornada de este jueves en la Fiscalía del Municipio de Guarnes de Santa Cruz, informó el Inspector General de las Fuerzas Armadas. El proceso interno, una vez enterados nosotros del hecho, se ha pedido los informes correspondientes, como especifica la norma interna que tenemos, e inmediatamente se ha iniciado y se ha instaurado un sumario informativo militar que tiene por finalidad conocer realmente la relación histórica y verdadera de los hechos. Además, el comandante de las Fuerzas Armadas espera el sumario de informe del teniente que agredió a su pareja para tomar acciones sobre esta denuncia. No tenemos la mínima intención de encubrir ningún acto que atente contra la dignidad del, del ser humano. Eh, pregunta que me hizo la señora periodista, quiero decirles que lo que entiendo es el, que el teniente en este momento está haciendo ya sus declaraciones en la fiscalía. Recordemos que una mujer denunció mediante un video publicado en las redes sociales la grave agresión de la que fue víctima, supuestamente por parte de su pareja, un teniente del ejército destinado en una unidad militar en Guarnes. Sosteniendo un bebé en sus brazos, la agredida mostró una herida en la frente que requirió, según dijo, varios puntos de sutura. Ahora la justicia señaló que al ser conocido este hecho en redes sociales la Fiscalía ya debería iniciar una investigación de oficio y convocar a declarar al acusado y esclarecer este caso de tentativa de feminicidio.